Dios le bendiga, hermanas y hermanos en Cristo Jesús. Sean todos bienvenidas, bienvenido a este tu espacio, la hora de clamor, donde es transmitido por tu emisora Radio Renacer Internacional, la estación de Cristo. En este momento, mis hermanos, vamos a ponernos en altitud de oración. Yo te invito a a que deje todo lo que tú estás haciendo, si es posible, ya que esta hora se la vamos a dedicar a nuestro Padre Celestial reconociendo que él es el único que puede obrar en nuestras vidas hoy estoy alegre contento porque una vez más sabemos que tú estás allí pendiente de cada programación de tu emisora radio renacer internacional donde el poder del señor se manifiesta grandemente hoy Quiero que tú, mi hermana, hermano, le dé un grito de júbilo a ese Dios Todopoderoso que ya está con nosotros, que se está cumpliendo su promesa, esa promesa el cual el Señor te ha dado a través de su palabra, ¿sabe? Hoy estoy alegre, estoy contenta porque una vez más, pues creo y tengo fe que el Señor va a hacer milagro. En este instante, pues prepárate para recibir esa promesa divina, ese poder maravilloso del Espíritu Santo. Qué lindo, qué lindo es saber que aún en nuestra debilidad, en nuestra tribulación hay algo que te puede traer paz y fortaleza que en esos momentos difíciles que muchas veces vivimos, pero que muchas veces estamos con Él días y noche con esa preocupación, con esa situación, y qué hermoso es reconocer que el Señor te está llamando, sí, con nombre y apellido Él te está llamando, Él conoce tu problema y tu necesidad, y sabe cuál es el vacío que hay dentro de ti, Vamos en este momento pues a preparar nuestra mente, nuestro cuerpo y nuestro corazón para recibir su presencia, esa presencia grande, ese poder del Espíritu de Dios que está fluyendo. Está fluyendo en tu vida, sabe mi hermana, tú que te has levantado con una tribulación grande, que has sentido, que la vida no tiene sentido, pero yo te digo que sí, que tu vida vale mucho, que tu vida es importante, que tu vida no tiene precio, porque el precio que Cristo pagó por ti fue muy alto y nada ni nadie lo puede pagar, mi hermana, hermano, porque solamente solamente el Señor ha pagado ese valor grande que tienes tú, sí, tú tienes un valor inmenso, bendito Dios, que hombre humano no lo puede pagar, ¿sabe? hay cosas en la vida que nos suceden y que muchas veces nos dejamos atribular por esa situación, porque no le damos autoridad a nuestro Dios, a que tome todo lo que hay en nuestro hogar y en nuestra familia en sus manos. En este día tú y yo vamos a depositarlo todo, vamos a depositar todas esas situaciones. Ve numerando, ve recogiendo, ve poniéndole nombre al problema que está en tu vida, porque hay alguien que tiene un nombre que está por encima de todo nombre. El Señor Jesús, hoy quiero pues decirle a esa presencia del Espíritu Santo que entre a tu hogar, que penetre a tu corazón, que levante todo lo que está descaído, que si hay tristeza, angustia y dolor, el poder del Espíritu Santo pues se manifieste en ti ahora, sí en ti. Ahora, así como tú ahora lo estás sintiendo, dile al poder del Espíritu Santo, penetra en mí. Ahora, porque te necesito, necesito de tu presencia, necesito de tu sabiduría y conocimiento, necesito que tú me des la fuerza y la fortaleza para enfrentar esta situación es Espíritu de Dios, sigue fluyendo en mi vida. Espíritu Santo, sigue transformando mi ser. Espíritu de Dios, dame de tu espíritu para que mi espíritu se transforme a tu espíritu. Oh, Espíritu Santo, fluye, fluye, fluye en nuestra familia penetra en cada hogar que en este momento te están aclamando, Espíritu Santo, que tú que tienes el poder, el honor y la gloria para transmitir tu espíritu en nuestro espíritu, aleluya, gloria a Dios, oh hermana, hermano, recíbelo, recíbelo no importa el lugar donde tú estás, allí se mueve la presencia del Espíritu Santo, no importa en el país que tú estés, no importa, mi hermano, el poder del Espíritu Santo fluye, fluye, fluye, fluye, fluye, aleluya, gloria a Dios, qué grande la presencia del Espíritu Santo, qué grande su poder y es grande, esa misericordia que tiene nuestro Dios para contigo y toda tu familia, bendito Dios, gloria a ti Señor Jesús, santo eres Dios, poderoso eres, poderoso, eres. poderoso. oh presencia del Espíritu, oh Espíritu Santo ven, ven Espíritu Santo, santo Dios. Gracias, Señor. Gracias por derramar tu presencia y tu espíritu. Gracias, hermana, hermano, por estar allí, por estar sintiendo ese poder grande, maravilloso, por estar compartiendo con nosotros esta hora especial, la hora de clamor. Bendito sea Dios. Sabe, hermana, hermano, tengo algo grande que decirte porque el Señor así me lo ha regalado y el Señor así ha querido que lo comparta con ustedes. Un conocimiento muy especial sobre nosotros los católicos que muchas veces somos atacados por otras cestas religiosas y que si tú no estás preparada o preparado para poder enfrentar esa situación, pues te queda ahí y pueda que te puedan convencer de que nuestra religión, nuestra eh, tradición espiritual pues sea errada como muchos dicen y que muchos critican quiero hoy compartir contigo una enseñanza que el Señor me ha regalado ya que me vi pues eh, eh, en un momento de, de interrogación hay hermanos que interrogan a uno como si fuera de, de la policía, como si fueran personas que, que, que, están, que tienen poder para condenar. Y no debe de ser de esa manera, ya que nosotros pues buscamos la paz, buscamos el amor, y que eso es lo que el mismo Jesús nos enseña a través de su palabra. Hoy quiero decirte que hay alguien que me comenzó a cuestionar, y comenzó a decir cosas sobre mí, porque... Tengo en mi cuello un, un collar el cual representa, representa a nuestro Señor. ¿Sabe por qué lo representa? Porque en ello está la cruz. En ese collar que llevo eh, eh, en mi cuello, pues eh, tiene una representación de la cruz. Y alguien miró ese collar y comenzó a cuestionarme. Y de esa manera comenzó a hablarme y a decirme que si Cristo estaba muerto para mí, que si ya Él no tenía vida, que si ya Él no había sido resucitado, que si Él pues aún permanecía muerto en mi vida, ya que llevaba con orgullo aquel collar en mi cuello representando esa cruz donde Cristo fue maldito según me decía Él. Y él comenzaba a hablarme y a acusarme de que yo no tenía a Jesús vivo en mi corazón. Y detenidamente yo lo escuchaba, yo le, le, le esperaba en el Señor una respuesta concreta, una respuesta exacta, el cual pudiera darle a aquella persona en ese momento. Porque mi hermano, si tú no estás preparado, preparado para dar, una respuesta espiritual dirigida por nuestro Señor es mejor que guarde el silencio porque Satanás es muy astuto y Satanás se aprovecha de ese momento para que tú sienta ira, para que tú sienta violencia y te pueda enfrentar a aquella situación. Yo quiero que tú sepas, mis hermanos, que el Señor dice que su palabra no es para discutir, no, no, nosotros no debemos discutir la palabra del Señor, no debemos de verlo como una manera de enfrentarse al otro para poder convencer, debemos de dialogar, debemos de comunicar, debemos de anunciar, porque esa es la palabra que el Señor pues no ha dejado, tenemos que anunciar su palabra, su verdad, tenemos que predicarle al mundo qué es lo que realmente es el mensaje del Señor. Aquel hombre se ensañaba en contra mía porque decía que esa cruz que yo lucía con orgullo es una cruz maldita, es una cruz que realmente no deberíamos ni siquiera de mirarla, decía. Y yo con una manera pues suave eh, comencé a hablarle a aquella persona, comencé a hablarle de lo que es el Señor, de qué manera Él vivió, comencé a hablar el por qué Jesús tuvo que morir en una cruz. Y se recuerdo una palabra que le dirigí a aquella persona, el cual le dije con, con una, una convención tan grande dentro de mí, porque yo sentía que venía de Dios esa respuesta. Y yo le decía a aquel hombre que estaba allí cuestionándome y diciéndome cosas, yo le decía a él que la cruz, el cual yo llevaba en mi cuello, es una representación de Jesús, una representación grande, poderosa. Y le dije a él, yo tengo respuesta para todas esas preguntas que usted quiera hacerme sobre la cruz. Esa cruz que usted llama que es maldita, esa cruz se convirtió en bendición para el hombre en la tierra. Esa cruz que muchas veces ustedes le llaman que es maldición, esa cruz, nos dice Pablo en su palabra, que es bendición, es poder de Dios, para aquellos que se salvan. Y es maldición para aquellos que no creen. ¿Se da cuenta cuál es la gran diferencia que hay entre aquella cruz que fue maldita? Porque allí, sí, claro, Jesús se hizo maldición, maldito, para poder que, que, llegar a donde? Al corazón del hombre. Para que el hombre viera qué tan grande era su amor. Por nosotros, para que el Señor, pues el Señor hizo ese sacrificio tan grande por ti. Y comencé a hablarle, fue por ti, para que tú veas qué grande es el amor que Él siente por ti. Que se hizo maldición. Pero una vez que Jesús fue crucificado en esa cruz, esa, ese momento, en ese mismo momento, entró la bendición. Sí, entró la bendición porque ¿qué es Cristo para ti? Es una maldición. Dímelo, le preguntaba, es una maldición. Porque si Él se hizo maldito porque fue muerto en esa cruz, entonces Él sigue siendo maldito para ti. Te hago esa pregunta. Porque son tus palabras, el cual yo te estoy preguntando con tu propia palabra. Porque tú me dices que Cristo fue maldito porque fue muerto en la cruz. Entonces, Él sigue siendo maldito. Entonces, Él sigue viviendo dentro de ti como una maldición. ¿Por qué? Te hago esa pregunta, mi hermano. Porque una vez que Cristo fue crucificado en esa cruz, la muerte en la cruz se hizo bendición para el hombre porque en esa cruz Él crucificó nuestros pecados. A través de la cruz Él perdonó nuestros pecados. Y a través de esa muerte en cruz vino la salvación al mundo. Esas son las palabras que Pablo nos dice a través de Primera de Corintios, en el capítulo 1. Versículo 1 al 17, léelo, estudien la palabra, mis hermanos, esa palabra que hoy el Señor te ha traído a ti que muchas veces te ve acusado y agobiado porque hay un familiar dentro de tu hogar que te habla y te condena, te critica porque nosotros amamos la cruz. Porque nosotros vemos en esa cruz nuestra salvación. Esa cruz tiene tanto poder, tanto poder, que cuando tú se lo muestras a un endemoniado, el espíritu del demonio se va. Aleluya. Gloria a Dios. Cuando tú le muestras esa cruz a todo espíritu que venga del demonio, tiene que irse del cuerpo de la persona en la que está o del hogar. La cruz se convierte en bendición porque Jesús es una bendición y todo lo que Jesús toca, sea con sus manos, con su cuerpo, con sus pies, queda bendecido porque Él es bendición. Así es que tú, mi hermana, hermano, que muchas veces te ve acusado, te ve eh, eh, acorralado, cuando alguien te habla de la cruz, dile que lea el cap, el 1 de Corintios, capítulo 1, versículo 10, del 1 al 17. El mismo San Pablo dice: La cruz, la locura de la cruz. La cruz es locura para aquellos que no creen. Aleluya, para aquellos que se pierden, dice la palabra pero para nosotros somos salvados a través de la cruz. Y San Pablo lo habla y lo dice claro, para nosotros, para lo que creemos, es poder de Dios. San Pablo se está refiriendo a la cruz, no se está refiriendo al mismo Jesús, se está refiriendo a la cruz. Esa cruz que fue bendición para el mundo. Cuando Jesús fue crucificado en aquella cruz. El, la tierra tembló. Dice que, que el cielo se rasgó. Aleluya. Dice que cosas grandes sucedieron en ese momento. Porque allí en aquella muerte en la cruz. Cristo venció la muerte Él venció la muerte y qué hermoso es saber que cuando tú llevas una cruz en tu cuello en tus manos, donde quiera que tú la posees, tú estás diciendo ahí en esa cruz Cristo dio su vida por ti, aleluya por tu salvación Solamente tenemos que mirar la cruz e inmediatamente llega a ti esa palabra. Cristo murió por ti y se crucificó en esa cruz para vencer la muerte, para perdón de tus pecados y para que llegue a ti la salvación. Un sacrificio grande hizo Jesús. Claro que sí, él se hizo maldito, ¿por qué? Porque la gente lo acusaba, la gente lo juzgaba como una maldición y a él no le importó que lo llevaran a la cruz para que tú y yo hoy pudiéramos tener esta gran promesa de esa vida eterna. Dice San Pablo que si tú no crees en la cruz, en vano sería esa muerte en cruz que Cristo tuvo por tu salvación. ¿Sabe, mi hermana, hermano? A través de Primera de Corintio, tú te darás cuenta qué tan importante es la cruz en la vida del hombre, qué tan importante es la cruz para aquellos que creemos en ella, porque nuestra iglesia católica... Pues se nos enseña que debemos de amar la cruz de Cristo. Ahí fue donde se venció la muerte. Ahí fue donde Él nos demostró ese amor grande que siente por nosotros. Ahí fue donde Él hizo ese sacrificio que dio su vida por ti y la dio por mí. ¿Cómo no llevar? orgullosamente, una representación de Cristo muerto en la cruz. El mismo San Pablo nos lo dice, el mismo San Pablo nos aconseja y nos da a conocer la importancia de la cruz la importancia que tiene para el ser humano, para el hombre. Pero esto es solamente para el que cree. Si tú no crees, tú nunca podrás ver nada a través de la cruz. Tú nunca podrás sentir nada a través de la cruz. Tú nunca podrás ver milagro a través de la cruz. Tú nunca podrás ver demonios salir huyendo del hogar, de tu vida, de tu cuerpo a través de la cruz porque esto es para el que cree, dice la palabra. Para el que cree, para nosotros lo que creemos es poder de Dios. Eso nos indica la palabra cuando San Pablo nos habla sobre la locura de la cruz. Es hermoso poder tener en tu hogar algo que representa aquel momento tan glorioso para el hombre, aquel acontecimiento que cambió la vida del hombre. Pero nosotros, por nuestra terquedad, porque nos conviene más vivir la vida de pecado que buscar la salvación, no le damos importancia al poder de la cruz. Cuando tú llevas una cruz colgada en tu cuello, tú estás protegido por el poder de Dios. Tú estás protegido por, a, por esa presencia viva del Espíritu Santo. Porque allí en esa cruz, Cristo venció la muerte. Cristo venció a Satanás, aleluya. Y donde quiera que tú la lleves, colgada el demonio, el espíritu impuro que quiera hacerte daño, no te tocará. Porque allí en aquella cruz, Él recordará aquel momento que Jesús dijo: Tú no tienes poder, aleluya. Tú no tienes poder, bendito Dios. Y el poder que constituye. Observa esa cruz dentro de tu corazón, este es lo que hace posible que tú puedas vencer toda tentación, toda prueba, todas dificultades, todo lo que se te pueda dar al alrededor, pues ningún enemigo te puede mirar, porque se manifiesta la presencia del Señor a través de la cruz de Cristo. Que Dios te bendiga mis hermanas y hermanos, recuerda siempre, hay que defender nuestra fe con altura, con humildad y con amor. Que Dios te bendiga y sigue en sintonía con tu emisora Radio Renacer Internacional, la Estación de Cristo y la Escuela de Santidad, Cristo Rostro de Luz te dará más información sobre este tema tan importante que es la cruz de Cristo. Bendiciones para ti. Será hasta mañana, Dios mediante. Y estuvo con ustedes tu hermana de siempre, Rosa Flete. Bendiciones para todo ese pueblo que está en sintonía con Radio Renacer Internacional. La estación de Cristo.